Hello there guys, my name is Sebastian. This is Chipo Your YouTube channel and I hope you can enjoy this video. Please remember to subscribe and give a like to this video. Basically, I'm gonna show you about how is to be a Juanabol fan here in Chile. Uh, no, no estoy en Chile, estoy en Corea porque estoy hablando en inglés y la gente que me ve habla español. Vamos a lo nuestro. <laughs> Muchos me han preguntado de cómo es el tema de 101 acá en Corea, cómo se mueve. 101 es un grupo que salió del reality show producido por MNET, Produce 101. En este reality, los 11 más votados se convirtieron en un grupo que se llamaba One, que básicamente es 101, Produce 101, 101. Qué creativo. En fin, Wano One. Hace muy, muy, muy, muy poco estuvo en Chile. Pude ver que mucha gente se enamoró de ese grupo. Habla muy bien de que este grupo está haciendo bien las cosas. En lo personal, ya me ha tocado ver a Wano One bastantes veces acá en Corea. Una vez pude hasta conversar con ellos. Otra vez fui a un concierto de ellos. Y otra vez lo vi en. Bueno, lo he visto, lo he visto como cuatro veces ya. Pero bueno, whatever. Y en este video les voy a mostrar algunas cositas de Wano One que tengo. Lo que primero les voy a mostrar de Wano One son estas galletas que son las YoHai. Tengo un pequeño problema con estas galletas. Porque cada vez que entro a un convenience store o un peony jump siempre compro yo en salen ellos entonces como una estupidez pero ahora como hice este vídeo estas fueron como las últimas que me compré me las compro hoy día eh, vamos a hacer el unboxing de esta de Daniel boca de hombre oye pero no quiere vamos a hacer el unboxing de esta de Daniel la Yohai de Daniel esta es la segunda edición de la galleta Yohai de de 101 porque antes venían otras oye pero qué dura ahí en la mano Daniel tiene una galleta. esas galletas son de la primera edición en mi puerta tengo pegado todas esas weas porque las coleccionaba mira el idiota aquí una muestra de lo enfermo que soy miren Vamos a abrir esta cajeta. Mira, yo ya la he probado, pero voy a hacer así como que nunca la he probado, como para que... ¡Ay! hacerlo novedoso para YouTube. ¡Ay! Oh, un unboxing, güey. Oh, nunca la he probado. La wea es como comiendo putos chuches japoneses, pero todos putos chuches coreanos. Yo siempre dije que no iba a hacer un video de esta wea comiendo weas de estas, pero sé que al final... Mira. M no, mira, y soy weón, porque traigo, Mira. Trae un puto, abre fácil. Trae un puto. Trae un puto, abre fácil y rajé la caja bueno, adentro de la cajita, Daniel, vienen muchas bolsitas de galletas vienen seis yohai, que ya se me rompieron porque cayeron a la mesa y se rompieron vamos a abrir una y la vamos a probar así en la cámara, como que yo nunca he comido la galleta, ¿cachai? entonces como que ah? ahí vamos a hacer como los tutoriales de maquillaje, ¿cachai? así como, ¿cachai? como que bien natural ya, pues galleta Julián, enfócate Uy, oh, galleta maricona! no no no si no quiere no y me, encima me enfoca y me enfoca el coco ay sí se ve mira ahí está tu y si tú la abres así es como el astritón que hay en chile la típica crema que la gente le ahora procederemos a comer la galleta galletas Daniel porque ya me he comido todas las voces ya me he comido todas las galletas ayuda de Daniel os digo ahora bueno, me voy a comer la última galleta eh Daniel ah, mm, espectacular la galleta de aquí es cuando hacemos como para YouTube de que, ay, qué rico, ay, qué novedoso el sabor. La guay, la he probado mil veces, pero ya hoy sí que novedoso, me encanta. Las galletas siempre lo di, es como que agarrar ahí un, un yogur natural, lo congelar ahí, lo descongeláis lo volví a congelar, lo volví a descongelar, lo hacía una pasta y se lo echaba ahí a una galleta. O sea, tiene sabor a yogur. Son ricas, son adictivas. Del... Entonces en las cajas, te voy a contar una historia. Mientras como las galletas, novedosa por supuesto. Cuando estaba terminando el Produce bueno me cargaba a Daniel. ¿Por qué? Porque le hacía la competencia a Pachi Hoon, que era mi número uno. No es, y que a mí no me gusta Pachi Hoon. Pero ahora mis gustos han cambiado un poquito y mi orden es el siguiente: like on Lin. Daniel me gusta mucho, mucho, mucho últimamente Ahora les voy a mostrar otra cosa de Wanna One ¡Turún! Esto que tengo acá es la membresía oficial del fan club One en Corea La tarjeta más un pequeño regalo eh, Esto básicamente eh, certifica que tú eres parte del fan club oficial Obviamente tú tienes que pagar por esto Yo pagué como 30 mil won que son 3, 18, como 18 mil pesos chilenos más o menos. Olvidé decir que Wanna One al ser un grupo de existencia temporal Solamente abrió la inscripción para su fan club una sola vez Por ende no habrán más periodos de inscripción para este fan que te permite? Te permite ingresar a la página y poder comprar los tickets antes que la venta general. Fin del año pasado fui a un fan meeting de One One y pude comprar mi entrada gracias a que tenía la membresía. La entrada para el fan meeting que yo fui costó aproximadamente como 33 mil pesos chilenos, que eran como 55 dólares. 25 mil won. Esa es la tarjeta. Esta tarjeta no sirve de nada, es de puro adorno. Bueno, la cosa es que yo me compré esta membresía porque eh, yo quería ir a ver a One One antes de que se separaran. Y ahora sucede que no se separaron nada. Digo, ¡oh! Y vamos a proceder a abrirla. Oye, esto vale oro porque ya... no no te voy a inscribir en el fan club se sabe esto así como hacia arriba. me puto explicas ¿qué es esto me puto explicas Weón. viene con un porta credencial Weón. los coreanos son otra wea. son otra wea. se pone la credencial en esta cosita y mete bien Ya ahí se ve ahora me lo voy a poner vieron. el más fan de todos los fan trae una cosa así como trae estos pins que están reversibles son unos pins 101 es igual a One apple Trae esto que no sé lo que es No, qué útil esto, weón Esto es muy útil No sé como esta pequeña libretita o carpetita que es como para guardar los tickets Weón, me puto explicas, qué inteligente Me puto explicas Estoy living Estoy living, living, living Song <tose> <tose> Sungwon, Minhyun Me puto explicas me puto explicas, por favor me puto explicas, weon bueno, son lo da todo weon, bueno. acá está Yehuan, Kang Daniel, Park Ji-hun, Wu Jing, Bae ji -jong, Dios Dewey Dios emperador romano de todo el puto mundo, la like igual well. y en la caja viene un libro con fotitos y más fotitos y más fotitos cartas hacia los uh, one apples y trae como notas, mensajes especiales, muchas otras cosas, y también membresía se demoró seis meses en llegar, caleta, no se extrañen Ahora si sí, esta cámara cambia de lugar Quédense acá porque ahora viene bueno, como ya vieron en el primer video, eh, ya hice el unboxing de y de Daniel. ¿Y si son de Daniel? Más rico, ¿por qué? Porque le comemos la Daniel, galleta Daniel. a Dani. Yo le como la galleta a Daniel, ella le come la galleta a Daniel y y, yo que la, y ella también. Y la mitad de este país le come la galleta a Daniel. ¿Qué es esto? Explícame. Con champú y un acondicionador de Thin Lo compré solamente porque venía a Daniel. A ver, a ver. Así ¡Oh! muchos... está no. en ah, sí, la foto que adentro. Y bueno, ahí este es el acondicionador que nadie le importa Este es el que nadie le importa Bueno, aparte que... ¡Oh, conchetumada! ¡Ay, me pegué! Ap... ¡Uy! No sé sí, que en realidad me dolió Un champú básico, básico ah, Para gente ver, básica ¿Cómo? Ahora vamos a hacer un unboxing de las photocards que nos regalaron We on. Me puto explica Me puto explicas Una tarjeta en 3D En bicicleta Mirando y saludando Me puto explica Me puto explicas ¿Qué es esto? Creo que del chico y me puto explicas qué es esto. Me puto explicas. Ahora vamos a ir a la segunda parte de este unboxing que van a ser los chocolates gana de 101 One. Tenemos a nuestro favorito, bueno mi favorito, el link, Así se abren. Nada de otro mundo. Vamos a probar uno. Dile a la gente como el favorito. De uno a diez, cuánto. Diez. Diez. Yo le pongo en uno. Pésimo. Pura grasa. Malo. ¿Cuántos chocolates no han sido con grasa? Los que son 100% de cacao ponte tú. ¿No es cacao es chocolate? ¡Apano, apano! Bueno sí. Ignorante. Eh, ¿Puedo verla? No, no, no, no Vamos a dejar aquí este video Para los que no sepan, estos días en Corea estoy junto a Martina Que está ahí atrás cocinándonos una rica cena Estoy con la calle, ellas <risa> son dos de <risa> mis mejores amigas Allá en Chile, bye